Estoy, estoy sin dormir hace tres días, básicamente, porque duermo con un colchón en la puerta de casa, porque tengo la puerta pegada con cinta. Sí. Eh, hoy llegué a, estuve mareada, tuve que frenar un toque en la, en la Panamericana, yo tengo dos horas y media de viaje hasta el canal y estaba un poco mareada, pero supongo que es por no dormir y todas esas cosas, ¿viste? Contame una cosa, en fin, ¿viste, ¿Viste a, a tus vecinos, digo ahora hay como denuncias cruzadas, hay diferentes... Bueno, vos, sí. tenés tu versión y La, la escuché a Cari. Sí. La escuché Cari. Igual yo nunca denuncié música fuerte. Me parece que, que deberían probarlo eso porque es tan fácil como. Nada, debería haber un mensaje mío hacia La Guardia. Eh, pidiéndole que acudan por la música fuerte. A ver, soy una mina joven, no me molesta, mi casa es muy grande, cuando, cuando en un lugar hay música me puedo ir al, al otro costado. De hecho, tenía un vecino eh, que estaba inquilino en la casa al lado, muy copado, eh, que cuando iba, hacía fiestas me decía, che, te aviso por las nenas que voy a hacer una fiesta. Le dije, relájate, si estas no, estas seguro te piden que le inviten a la fiesta. Claro, claro. Eh, no fue de la nada ¿Viste que te pasearon la puerta. De... No es que vos te, te, te no no fue la... fueron. Que... Sí, ¿podés relatar nuevamente, sí. Cintia, qué pasó sí. este viernes para la gente que se renueva, que no escuchó? Sí, ya sé que desde sí. sí. Eh, eh, ¿A qué hora fue? ¿Cómo no, fue? no importa, pero a mí me sirve que se, que se escuche cronológicamente todo. De hecho, ustedes tienen los videos y mm. si me pueden acompañar con eso, estaría sí, buenísimo porque pasando. tengo de, de, de, de todo, ¿viste? Eh, a las 23.40 yo escucho ruidos, ¿viste? Yo escucho ruidos y, y la verdad es que voy a cerrar todo porque los perros estaban ladrando mal eh, y yo dije, bueno, a veces cerramos porque a veces son zarigüeyas o gatos y los perros, viste, se ponen como, como locos. Sí. Pero igual por las dudas, trabamos, porque hace dos meses, un mes, eh, no sé eh, especificarte exactamente la, la fecha, sufrimos uh -huh. dos robos en el mismo mes. Entonces venimos con una seguridad paupérrima, asquerosa. Eh, y uno de los robos, imagínate que tardó 48 horas en ser descubierto. Eh, entonces, nada, yo, yo tengo cámara, tengo de, um, alarma, tengo todo. Y 23 y 54, mi hija, una de mis hijas estaba con la pelota en lo que fue la, la ventana, que eh, viene puerta a ventana en mi casa, ¿sí? Sí. Eh, mi hija estaba en la ventana eh, haciendo como pases con la pelota. ...en pijama... ...y mis otras dos hijas en el sillón... ...con un, con su mejor amiga... ...jugando con los ju videojuegos... ...y, y escuchamos... Y, ...y yo veo que el ventanal hace así... ...y escucho un estruendo... ...que yo no te puedo pasar a explicar... ...lo que fue el ruido... ...la que estaba... ...o sea, atrás del ven, abajo del ventanal... ...que se pudo haber muerto... ...si se le cae esa ventana... ...porque de hecho la, después la pared quedó rajada... ...porque es de Durlock... ¿Sí? ...del semejante patadón que le dio sale corriendo y dice, nos están robando, ahí en atrás de la puerta, nos van a matar, y fue un griterío, a partir de ahí fue grito, llanto, yo como un como como a ver como un caos que no podía resolverlo, ¿entendés? ¿y vos qué hiciste ¿Qué, en ese momento, Cintia? ¿Para dónde salgo corriendo? Claro. Me voy a la ventana lateral para ver si veo a alguien, eh, de una de las baguleras, no veo a nadie, y ta a ver, eh, tardo en caer en que yo tengo cámaras, entonces digo, sí. la cámara, agarro el celular... Y cuando veo el celular veo a cuatro tipos vestidos de negros, altos, el video que tienen ustedes, y uno de ellos viene corriendo y le propina una patada a la puerta. Y ahí yo entiendo que me quisieron robar claramente. claro Imagínate que venimos de, de que nos, nos chorearon, de que la seguridad es una porquería. No, y para que quede eh, claro, eh, Cintia, ese, yo... fue, ese episodio fue de la nada. Ellos decidieron hacerlo. De la nada. Perfecto. Continúa, de la nada. por favor. Yo jamás, jamás, jamás me... A esto, todo esto estaba mi mamá también en la casa que me claro. acompañó a la ventana. Eh, ¿Vos vas entonces, a las cámaras? A, a las 0, esto fue 54 voy a las cámaras y hasta que mando el mensaje es las 001. Mando el mensaje al grupo de vecinos. Sí. A las 03 mando el mensaje al grupo de la alerta que es específicamente para las emergencias tipo 911 interno. Sí. Está la guardia de seguridad que tienen que acudir, que se, eh, se creó ese grupo solo para eso, para las emergencias, porque venimos de robo en robo. Mm. Eh, entonces yo lo aviso a la 03. Eh, y ahí eh, agarro el gas pimienta porque yo iba a salir a buscarlos, pero por una cuestión de que yo no sabía si estaban en el lateral de mi casa. Yo necesitaba proteger a mi familia. Cuando abrimos la puerta con mi mamá, para salir a ver si había alguien. La, la cerradura se desploma se sacan las cinco arandelas, la cerradura y demás entonces yo entro como una crisis a todo esto las nenas gritando y llorando, nos van a matar nos van a matar, mamá por favor no salgas yo diciéndole vayan a la habitación por favor vayan ya bueno fue como todo un caos muy feo y hace dos días mi, mi, uno de mis mejores amigos me había regalado una caja de herramientas, yo no tengo una sola herramienta y le digo mamá anda a buscar el, el, el destornillador y clavemos la puerta como sea porque no cerraba Sí, sí, el, sí. El, el, el, la chapa quedó para arriba y toda destrozada la ¿Y madera. ¿Y la seguridad? Yo no cerraba. La seguridad nunca apareció. Okay. Cerramos, la clavamos yo a todo esto con el gas porque no sabía si apareció un tipo y, y nos hacían una entradera y que claro. te ayude Dios. Lo único que me consolaba es que había avisado a, a los grupos. Sí. Eh, entonces, eh, el, acomodamos la cerradura y yo le digo, vos quédate acá, agarrá un cuchillo y, y lo que sea, por favor, lo hace lo que Cintia, sea. ¿Cintia, y en el WhatsApp alguno de los buscar vecinos la te algo? Ahí... ¿En ese momento alguno de los vecinos eh, te dijo algo? Estaban diciendo, dale, dale, ¿por qué no van? Dale, ¿por qué no van? ¿Entendés? Sí. Porque yo decía, no vino nadie, no viene nadie. Entonces salgo y ahí tengo un portón aledaño... Eh, en donde escucho, los escucho primero reviso los laterales, sí. los escucho que dicen, vamos a seguir pateando, guacho vamos a seguir pateando Sí. entonces yo sabía, y por eso es la razón por la que yo voy ahí, a ese terreno donde ellos estaban, ¿entendés? Ah. que ahí fue Pero cuando vos entraste no en porque ella la, la señora dijo claro, que vos entraste había por una atrás. fiesta ah, claro no no no no no entré por atrás eh no, ah. no no no no entré por atrás porque aparte la cámara de seguridad de mi casa eh, figuraría y las pongo a disposición y yo no entré por atrás ese este portón ellos a esa, lo saltan esas personas sin que crees que son las mismas no las había... veo ah escuchás escucho, nada más, las escucho Ok. yo las escucho eh, es un lugar muy oscuro de la casa. Si bien había una fiesta, yo jamás me hubiese imaginado que alguien de la fiesta sale a patear. No. Yo para mí no reaccioné el hecho, para mí eran chorros, claro. yo salía a buscar los chorros. ¿Me entendés? Sí. Claro, sí. Entonces los escucho y ahí voy y me pego el arbusto. Y había una fila de autos, porque fue una fiesta para 100 personas, había una fila de autos inmensa. Entonces voy caminando entre los autos y el arbusto porque yo los iba siguiendo. Retrocedían, iban y le iban contando a otras personas lo que habían hecho. Hasta que en un momento la guardia sigue sin aparecer. A las 011 mandan un mensaje diciendo ahí enviamos un móvil. Nunca apareció el móvil. Mm. Sigo caminando con eso porque yo esperaba que ellos aparecieran porque yo no puedo entrar en una fiesta diciendo acá hay tipos que patearon <risa> mi puerta. ¿Qué prueba tengo? Claro. ¿Y ¿Cómo los ¿Y ellos los para dónde agarro? iban en ese la casa? ¿Y ellos para dónde caminaban? Iban por el para la para la puerta. La casa tiene una L. Sí. Todo este recorrido yo lo hago así. Y llegaron a lo que es la L Donde está la salida de la casa La principal, sí. no la secundaria que es esta El terreno es muy grande el de ellos sí. y, la, y la fiesta estaba Ubicada como en el vértice de, del terreno Yo no veía para adentro Ella se dedica a algo de jardinería Tiene muchas plantas, vivero, no sé qué es La cuestión, pero tiene mucho, mucha, mucha planta No sé qué para adentro ni ¿La de adentro para adentro, fuera. Cintia? Porque ella me dijo que la fiesta era adentro de la en, casa En el jardín ...en el parque se escuchaba música... ...claro, pero me dijo... que ...yo gracias, no sé si adentro o afuera, no sé... ¿Y qué eran ...no, no sé, en el parque ustedes... se escuchaba música... ...bueno, pero para que termine el, el relato, sí, sí. entonces... ...entonces, eh, yo me, me quedo donde estaban ellos... ...y escucho que dicen... ...a todo esto la guardia sin aparecer... ...dicen, la puerta estaba... Eh, ...supongo yo abierta porque salieron con mucha facilidad... ...yo estaba escondida atrás de un arbusto... ...en lo que es el retiro de la casa... Que hay un retiro que es comunitario, donde hasta el mismo barrio tiene que eh, podar, claro. y una parte donde podás vos. Yo tengo un retiro comunitario y un retiro de propiedad. Estoy escondida atrás de los autos y el arbusto, y escucho que le dicen, dale, dale, vamos a reventarle, vamos a darlo con todo, pero reventala, no seas cagón, hacelo mierda. iban a volver a Yo la, de la puerta. en cuclillas. Claro. Estaban volviendo, y, en, y de hecho, salen. Y cuando yo los vi salir, yo en un microsegundo tuve que pensar: ¿qué hago? La guardia no había llegado. Digo, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿No le pego? A mí? Y, y, y no sabía quiénes eran y qué, ni qué me iba a encontrar del otro lado. Yo todo esto no los veo. Bueno, puedo creer creer la valentía de haberlo seguido, ver? Cintia, porque. Una no, locura. Seguirlo, claro, es que un que Yo peligro. estaba desesperada. Ahora sí, es lo que, que no entiendo. Yo estaba desencajada. Porque yo fui a tu casa con el móvil hace unos años y recuerdo que el puesto de seguridad se ubicaba sí. a 200 metros de tu casa. O sea, literalmente dos cuadras No entiendo la inutilidad de no poder venir rápido a mi casa A dos cuadras, y literal Y en lo que vos contás de tiempo puesto. ya pasaron o sea, 15 minutos Entre que mandás el mensaje sí, pero Y se que sucede esto Aparte se ve cuando llegan a mi casa en un video Que creo que yo le pasé a Maite ayer Porque era la parte donde ustedes no entendían Por, por qué la guardia llega tarde O cómo llega O cómo termino yo en esa situación O por qué voy a buscarlo a la fiesta Porque yo nunca, me, se me cruzó claro. la idea si se, se ve a la guardia que llega y 16, yo te paso a explicar con la falta de respeto la paja con la que se manejaron para bajarse Cynthia, del auto e ir a mi casa. Una, es una falta de respeto. Una cosita puntual. Bien, Primero ¿por qué en esos casos sí nos llamaste... Ahora termino a la, el relato, pero... Sí, te pregunto para completar, decir, ¿por qué no llamaste a la policía? Y si todo esto que estás relatando vos, puede haber más cámaras, digamos, que hayan mostrado todo lo que vos estás contando, porque por ahora se ve la que vos aportaste. seguramente... Seguramente, mira yo sé que están las de velocidad, así que las de velocidad seguro poncharán que se me ve a mí caminando, no sé si toman esa no, parte. No, son de no radar, si no creo que le den imágenes, porque... no creo. Son de radar. Claro, Eso, bueno, pues eso es lo que, es que no, no sé, ¿viste? Ahora, no, no, no sé lo que mostrando no, no sé si todos tienen cámara. Es el video, sí, que, que se ve. bueno Que está uno que llegale, la... Lo anterior que se ve era que se veía lo que dice Cintia, como el móvil de, de seguridad llegando a la casa, bajando. como 16 sí, de, minutos después. Con el... Ahora, Cintia, continúa. <risa> Vos entonces... pará, termino. Detrás del arbusto. Ah, sí. sí, perdón. Sí. Entonces, cuando los escucho, Veo que empiezan a, a, a, a salir de donde estaban, porque yo estaba cubierta y yo estaba agachadita, ¿eh? Mm. Ni siquiera tenía una visión a, a mi altura. Cuando los veo salir, yo, vamos, vamos, vamos, vamos. Yo agarro y me... me o sea, los corro, los corro y me, me... Hago así con una S, los corro así, los rodeo y digo, vos a mi casa no vas a ir, están mis hijas, hijo de puta. El gas pimienta, esa, ahí se irá la pimienta. Ah, perfecto. Y tiro gas pimienta. Sí. A mí, yo lo que quiero, ahí terminó todo porque ya sale. Después, eh, o, o, a ver, eh, yo entiendo que la gente que salió, porque a ver, los pibes salieron corriendo, eh, a todo esto yo no sabía que eran pibes, se entiende, ¿no? Porque yo le hago así y yo estaba desencajada. Yo, a ver, sé que eran más altos que yo porque aparte. Hice no, aparte así, se ve una oscuridad. La, la cámara apenas se ve todo oscuro. Lo que no todo entiendo. Oscuro Cindy, todo oscuro está. Todo oscuro. Puntualiza una posición eh, tuya. Cuando vos tiras, haces ¿sí? la S con el gas pimienta. ¿Vos estás en, en sí. territorio comunitario, digamos, y ellos dentro de la casa de la vecina? ¿O ellos dónde están ubicados? Claro, del de lado izquierdo de la casa de ella. Exactamente. Porque yo estoy agazapada así, en el lado izquierdo de la casa de ella, había como un hueco en donde uno se puede se, se puede tapar y había muchos autos. Había un auto muy cerca, ellos tenían los autos sobre la vereda, algo que sí. no se puede, pero bueno, más allá de eso. Yo lo que quiero rescatar para antes es seguir el... el el relato, sí. eh, que ella sale a hablar conmigo. Eh, vos cuando haces una fiesta de más de 25 personas, es obligatorio avisar y contratar un, un se contrata un personal de seguridad y se te cobra por expensas. Es un canon de seguridad. Ellos jamás avisaron. Que se hubiera evitado todo Ella esto. me dijo, eh, Cintia... Y se hubiera evitado todo porque estaba claro. agolpado en la claro. puerta del, que a vos de particularmente la casa. Porque eso se hace? No te, porque salen... No te avisó... Porque Perdón que los como, piso, pero eso te diré. No, no pasa nada. Que a vos particularmente no te avisó porque ella calculaba, Leila, como que la música no te iba a molestar, por eso a vos no te avisa. También me hace referencia. Pero a mí no me molesta la música. Ya oh. sé, ya sé, estábamos hablando. No le este molestó le que le molesta, no le pasé la el me dijo que ustedes hasta tienen buena. o tenían. Buena relación. Su que hija viene a dormir las, a mi casa. La, exactamente, Cari. me dijo: Cintia es amorosa, eh, siempre decimos que hermosas las nenas. O sea, como que. Lo que, que pasa es que también en el. Perdón que me meta, eh, Cari, pero. Eh, Leila no pudo controlar a los invitados no, de la casa. No, claro, fiesta. pero también me dijo que, dijo que muy los pibes se habrán puesto en pie. O, o no, no, me dijo: está muy mal este por grupo, lo que pasó. porque eran ella 100 responsable personas, Invitados de su casa. Eran cuatro pibes que se sientan Pero vos tenés que ser responsable, mira. Yo te voy a decir una cosa, eh, ella relata que había 50 adultos, yo no sé realmente si había 50 adultos, pero no sé, si yo hago una fiesta en mi casa, primero, primero no dejo salir a nadie, segundo, vos tenés la obligación de avisar, porque tenés un guardia de seguridad en la puerta de tu casa que lo contrata y se paga y lo paga el propietario, no estaba porque no avisó, entonces hay muchas cosas que hizo mal. Yo no, a ver... Sí, igual, ¿por qué vas a pasar a ese a mal momento con... vos, tu hija, claro. tu familia, todo? ¿Por qué pero van a pasar claro. ese mal momento? Por una estupidez... De, de cuatro pendejos, maleducados. Y no, y yo no nunca me sé, quejé digo, de, la, de la música. Parece que acá hay que. ¿No, no te no, llamaron la le familia? Le... ¿La familia de los chicos? ¿No te pidieron disculpas? Te digo, Leila tendría que agarrar a los chicos. Y decir, ¿Los padres no, no, no, no, no te escribieron? No, me, no. Todo lo contrario. No, jamás. Sí, la, los no, padres Los no, chicos no, decían siempre no. momento... que la puerta ya estaba rota. Que con esa patadita no era imposible. A que eso, bueno. Ropa. a Además de, de, de, de periodista, de un periodista, eh, Augusto Tartufoli, que dijo una patadita, después se arrepintió, se arrepintió porque bueno, yo dije un, un par de cosas que se ve que patada, dieron patada. un poco de miedo, pero eh, dijo patadita, mm. eh, bastante, bastante poco solidario, pero más allá de eso, eh, ayer vino la propietaria a mi casa y yo le permití que trajera un carpintero de, de, de su confianza. Mismo porque eh, yo estoy en reconstrucción de mi casa en, en, de baños, por ejemplo, y yo no encuentro carpintero que no tenga demora de un mes. Sí. Claro. Entonces yo le dije, yo no tengo ganas de ponerme a buscar una persona para que me arregle la puerta, no tengo por qué hacerlo y tampoco quiero, viste, entrar en eso de, mira si me hace, es conocido mío, le pasa más guita, no quiero más quilombo. ¿y ahora o sea, van a hacer los pasos de no, pero pará, porque ayer se me, se me cagaron de risa en la cara. ¿Quién? Trajo un carpintero amigo de ella Sí, sí. Y, y me dijo, eh, la puerta estaba rota de antes. B digo, ¿qué? O sea, es... hay dios míos abriendo la puerta sí, y igual, mi puerta Cynthia, está rota de la puerta ¿Qué? estaba ¿Qué? rota de antes, ponele que, la ponele que la puerta estaba rota de antes. Te la terminaron de romper no. con la patada. ¿Me entendés lo que te digo? No, pero aparte, pará, mi puerta no puede estar rota por el simple hecho. Es tan científica la cosa porque sí. tengo el, el, el, el sensor de la alarma... Claro que si no mi puerta haría, está rota, claro. no cierra... y O sea, es claro. básico como eso. Sí. Claro, mi puerta tenía tiene masilla en lo que es la cerradura, porque yo cambio de cerradura normal a cerradura electrónica, porque siempre me he olvidado las llaves. Claro. Entonces se amolda la cerradura que viene al, al, al, al, al tamaño. Pero claro, como es una cerradura más gruesa, queda más en el filo, al darle una patada como le dieron, que rajaron hasta la sí, pared hay, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a iniciar juicio a, a tus vecinos? Yo ¿Qué vas he... a hacer? Es que yo, yo no le inicié juicio a mi mí, yo hago la denuncia de que a mí, eh, o sea, yo hasta el día de hoy, no sé si, si eran chorro, porque yo si, si confío en las versiones de ella, ella cambió la versión, a, yo tengo un audio que se lo pasé a los chicos, y con gusto lo paso acá, en donde ella dice que yo... No miento nada, que yo tengo razón en todo lo que dije, que estaba esperando en un arbusto. Me encantaría mostrarlo porque me parece el clave. ¿Por qué no, ya después, después en la denuncia no pasamos, judicial? Si no el abogado, tu abogado dice que ya hizo la denuncia, que hay 100 personas involucradas supuestamente, que era la gente de la fiesta, sí. que la denuncia ¿Y qué es van por, a decir por la, los de la de domicilio la y por daños. Y claro, porque ella está en falta en que no se hizo responsable, es un adulto responsable, porque no avisó a la guardia, porque sí. no contrató el personal de seguridad. Entonces ella está, ¿qué va a decir? La más sí. fácil es decir que yo ingresé a la fiesta, ¿entendés? Sí. Mientras que hay un audio perfectamente que a mí Igual, sí me interesa y me parece vamos, importante después pasarlo. Después vamos a pasar, Cintia, no te preocupes porque tengo que seguir con el programa, pero te quiero agradecer por este móvil y la verdad que espero que se pueda solucionar lo antes posible por tus hijas.